Sistemáticamente se ha obviado a las porteadoras de todas las decisiones que hacían referencia a su trabajo. Nunca se les ha tenido en cuenta a la hora de generar medidas nuevas como la introducción de los carritos ni la limitación de los horarios. Jamás han sido convocadas a la hora de abordar estas problemáticas. Los comerciantes del Tarajal, sí. Los órganos políticos, sí. Los clientes de la mercancía en Marruecos, también. Pero las porteadoras jamás, jamás han sido tenidas en cuenta en la toma de decisiones. Esto no ha cambiado. Ahora vivimos una época en la que la frontera lleva cerrada más de un año y medio y no se sabe cómo va a volver el porteo o si va a volver. Lo que nos queda constancia es que estas porteadoras tienen que seguir trabajando, tienen que tener cumplidas sus necesidades vitales y actualmente no pueden seguir estirando esta situación más. Nuestro informe, este informe que versa sobre eh, la feminización de la pobreza en las mujeres porteadoras lo que pretende es situar su perspectiva más íntima, más introspectiva, esos es sentipensares que ellas tienen fuera de lo que es el entramado meramente económico de las porteadoras, es acercarnos a ellas. Ese es nuestro objetivo, el objetivo que tenemos con este informe que hoy presentamos.